Y good morning Vietnam, bienvenidos a Toxic King Channel, yo soy Talks Gamer. Bienvenidos, vengadores y vengadoras Vamos a hablar de, evidentemente, de la compra de Activision Blizzard Por cierto, está, uh, se ha roto hoy ya la cadena de, de, de la primavera Ha llegado el verano, esto es horrible Ya tengo que estar ventilador lo digo, por si se escucha un ruido de fondo Bueno, vamos a ir primero con las declaraciones que ha hecho para la BBC El jefe de Microsoft, Brad Smith le dice a Sean Farrington que la decisión de la CMA de bloquear un acuerdo para comprar Activision Blizzard, la compañía de juegos detrás de Call of Duty, ha sacudido severamente la confianza de la gente en la tecnología del Reino Unido. Aquí vemos la entrevista completa. Por supuesto estamos muy decepcionados por la decisión de la CMA, pero más que eso, desafortunadamente, creo que es malo para Gran bretaña la comunidad empresarial, la comunidad de investigación y el sector tecnológico de todo el mundo han estado siendo, siguiendo este caso y el fuerte mensaje que ha enviado la CMA no es solo para sorprender a todos los que expectaron completamente esta adquisición para ser aprobados, sino para enviar un mensaje que creo que desalentará la innovación y la investigación en el Reino Unido en este sentido. El impacto de esta decisión es mucho más amplio que en Microsoft o en esta adquisición sola. Microsoft ha estado en el Reino Unido durante 40 años y desempeñando un papel vital, no solo apoyando a las empresas y organizaciones sin fines de lucro, sino incluyendo, defendiendo a la nación de las amenazas de seguridad cibernética. Tengo que decir que es probablemente el día más oscuro de nuestras cuatro décadas en Gran Bretaña. Hace más oscuro. Hace más para sacudir nuestra confianza en el futuro de la oportunidad de hacer crecer un negocio de tecnología en Gran Bretaña de lo que nunca antes hemos enfrentado. Bien, pues esto no es lo único en lo que tenemos que eh, echarle el ojo. Sino también a Lina Khan. Porque Lina Khan es la presidenta de la FTC. ...porque Jim Ryan es inglés... ...Lina Khan es inglesa... ...aunque sus orígenes son... ...como podéis intuir... ...de la India... ...pero es la presidenta de... ...la FTC... ...que por cierto... ...esta señora no está muy bien vista... ...actualmente... ...en la FTC y en Estados Unidos... ...por varias razones... ...la primera... ...llevar a la FTC... ...al punto más bajo... ...en confianza que ha tenido esta reguladora, teniendo en cuenta de que la FTC siempre ha estado de las primeras en confianza. Digo que todos podemos acceder que la ley de competición no debería proteger a un jugador dominante de industria. Correcto. En In la luz de eso, me encuentro curioso que la FTC está haciendo acción para proteger a Sony, que tiene 68% del mercado global para consoles de video y video para competición attempted to block Microsoft's proposal or their proposed acquisition of Activision Blizzard King. As you know Sony's been the most vocal opponent of that deal and remarkably the FTC has sided with Tony, uh, Sony. Can you explain why that seems to be a good idea? This case also has been voted out and is in an administrative proceeding. so I'll let the complaint speaks for itself. Mm -hmm. I will say as a general matter we always realmente from de escuchar a participantes the mercado including big incluidos los grandes the Pero al final del día, siempre hacemos nuestras propias independent independientes based en la ley y los hechos. Okay. Así eh, sobre lo, lo que se, sobre los veredictos. Es decir, ha habido una pérdida de confianza completa con la FTC y con la CMA también. Pero luego eso daría para otros vídeos. ¿no? Estos dos, estos líderes, los de la FTC y de la CMA que se han puesto de acuerdo, se han reunido y las dos reguladoras ya se oponían desde el principio. Esto lo hemos visto incluso en gente que trabaja para la CMA en su propio Twitter, eh, diciendo pues yo, yo estoy con Sony, abiertamente. Abiertamente ya daban por hecho que bloquearían el, la, la compra por parte de por parte de Microsoft. Bien, aquí tenemos a una Lina Khan que se presenta un día antes a decirle a los de la FTC, a los de la CMA, mejor dicho, que ni se les ocurra eh, no bloquear la compra de Activision Blizzard. Simplemente me paso por aquí un día antes para ver que todo va como como me ha dicho mi jefe, Jim Ryan. Sí, porque ahora resulta que que a Estados Unidos eh, es Japón quien, quien toma las decisiones. O mejor dicho, una empresa japonesa es la que toma las riendas de las decisiones aquí. Y esto no puede ser. Evidentemente, ya han saltado todas las alarmas por parte de Microsoft. Y lo primero que les ha recordado, Microsoft a esta gente es... Escuchadme... Eh, a ver, venid, venid conmigo, venid conmigo que os voy a, os voy a explicar una cosa que, que creo que es bueno que lo sepáis. Mirad, llevamos 40 años trabajando... 40 años, oigan bien, 40 años trabajando codo a codo con el Reino Unido. Con vuestra ciberseguridad ayudando a vuestras empresas, etcétera, etcétera. No solamente hemos ayudado a que no seáis ciberatacados continuamente, ahora también os, yo hubiera incluido el recordatorio también ahí de... Y además no estáis en la Unión Europea ya. O sea, ahora vais por libre. Ya me diréis a dónde vais a ir ustedes con vuestra tecnología. o ¡Oh, la! la tecnología de Inglaterra, que ya sabemos cómo es. En fin, eh, ahí está el punto, ¿no? Que ya le ha dado un golpe de atención, un tirón de oreja, les ha record recordándole estas cosas, estas pequeñitas cosas de... Oye, que os podemos quitar eh, todo. No vaya a ser ¿eh? que mañana Microsoft diga, pues ya todo lo que tenemos y todo lo que estamos haciendo en Inglaterra, nos lo llevamos. Esto sería un mazazo, creedme, para el Reino Unido. Ahora más, después de un COVID. Después de una pandemia, dos años parados, como todos los países en la Unión Europea, salir de eso, la recesión, la inflación, y ahora que encima todo te quedes solo, es lo peor que le puede ocurrir a Inglaterra por no contar con la pérdida que supone estar de malas con Estados Unidos porque esto es ya estar de malas con Estados Unidos impedirle como he dicho siempre a una empresa estadounidense o de cualquier otro país que compre otra empresa del mismo país ya me parece totalmente increíble que no se pueda hacer que no se pueda realizar que prefieran que un Blizzard segunda por capricho de Jim Ryan. Que no haya más Call of Duty. Eso es lo que quiere Luego voy a decir otra cosa también. Eh, porque claro, esto de ir ahí y decirle a esta gente, ustedes no podéis comprar esto porque si no sería monopolio. No, perdona. Vuestro, vuestra manera de pensar. Vuestro concepto del monopolio, de lo que es un monopolio, eh, no es cierto. Monopolio sería. si Mañana Microsoft comprará Nintendo, entonces, eh, pues claro, pues ya diría, ya podría decir Sony, pero qué está haciendo Microsoft si está que está comprando el mercado entero, no hay, comp está comprando a la competencia, realmente. Eso es diferente a comprar una empresa que está a punto de irse a pique y que la han salvado gracias y que se está manteniendo gracias a que todo el mundo piensa que va a ser adquirida por Microsoft porque si no hubiera tal intención ahora mismo esta compañía la que hace los Call of Duty se iría al garete y no seguirían confiando como están todavía confiando en en que al final se produzca la compra evidentemente porque a nadie le conviene ni siquiera a Gran Bretaña ni a Estados Unidos. Que vuelvo a apelar a Estados Unidos porque siempre saca la bandera norteamericana para lo que, como aquí en España para lo que nos conviene, pero luego no defendemos lo que, son, lo que es nuestro, y yo creo que para Estados Unidos Microsoft debería de ser algo más no una simple empresa y si esa simple empresa quiere comprar una empresa que además es estadounidense y que va como el culo deberían de dejarle no que se mete ...que se meta un tercer actor... ...que es Sony... ...llorando... ...y aún después cuando le dicen... ...por activa y por pasiva... ...oye que, que a nosotros no nos conviene... ...no vender los Call of Duty en vuestra plataforma... ...se quedan los tíos y dicen... No, ...pero si es que a mí me da igual... ...si es que yo lo que quiero es bloquear esta compra... ...yo no quiero ni comprar... ...ni quiero una participación... ...ni quiero un tanto por ciento de... ...en acciones... ...no lo quiero... ...simplemente quiero que esto porque me resulta más barato hacer lo que lleva haciendo durante todo este tiempo, ¿eh? llevando a juicio a Microsoft por todos lados, sin conseguir nada, o comprar a estos matracas que trabajan para la CMA, hasta el punto que la propia Microsoft le tiene que dar un, golpe, un tirón de orejas grandísimo, como nunca se ha visto, y decirle a los británicos, escuchad, déjense de tontería, o nos permitís esto, o primero, vamos a juicio, y vamos de la manita de Activision Blizzard, es decir, para que la gente es que la gente no entiende que no se le cabe en la cabeza de que es la propia Activision Blizzard la que desea ser adquirida por Microsoft. Es que no se le mete en la cabeza a la gente que, que Sony ni siquiera ha planteado una solución a, este, a la problemática que tiene Activision Blizzard, que su único deseo es eh, bloquear esa compra y por ende que a Activision le vaya mal. Entonces, ¿en qué están protegiendo los juegos en la nube si impiden que los de GeForce Now ahora, ahora mismo ya tengan, eh, tuvieran juegos con, con Activision Blizzard en que están ayudando a la industria de los videojuegos si están impidiendo incluso a los usuarios de su propia plataforma que puedan jugar a juegos de Call of Duty y aquí viene lo también otra cosa que también porque cada uno va por su cuenta el CEO de, de Activision Blizzard, Bobby Kotick eh, también se pronunció ayer tajantemente y este ya con un tono un poco más amenazador eh, les dijo a Sony, escuché que si lográis que esto no, no vaya para adelante recordad mis palabras porque no vais a tener eh, Activision se va a replantear a partir de ahora los contratos con Sony, o sea para dejarlo resumida lo que es, lo que les ha dicho eh, Bobby Cotti, este señor que ya sabéis que a mí precisamente no es de mi agrado, por obvias, ra, por obvias razones, que ya he comentado en este canal, eh, le ha dicho pacantemente, mira, si lo conseguís, que sepáis que ustedes vais a tener la peor calidad, no vais a tener a lo mejor juego, a lo mejor, eh, pues sí, seguiré como pueda, pero colaboraré con, con, con Microsoft. O sea, no sé cómo lo vamos a hacer, pero os vamos a saltar por encima. En ese plan están los de Activision, como echándole un pulso a Sony y diciéndoles a la cara si llegáis a conseguir lo que lo que lo que estáis planteando que sepáis que la vais a pagar el día de mañana eso ya lo dijo Bobby Kotick ayer mismo y ese es el CEO de Activision Blizzard, ese es el que el día de mañana si se encuentra con la empresa él solo con la empresa y con la compañía él va a ser el que va a tener que decidir qué tipo de trato van a tener a, a partir de ahora con los de Sony. el gerente de redes sociales de Square Enix se burla abiertamente de Microsoft y Xbox por la decisión de la CMA de bloquear la adquisición de Activision Blizzard. Esta es la cultura de Sony PlayStation, crea a los juegos desde medios de juegos, fanáticos tóxicos y ahora empleados. Esto lo dice Peter Ovo. Eh, aquí tenemos también todo esto al hilo de, de que la Lina Khan pues fue un día antes a comprobar que todo iba bien, eh, que que se iba a bloquear la cosa. Microsoft lleva 40 años en Reino Unido y esta decisión no es nada buena, dice eh, Brad Smith. Eh, dice, tenemos un rol vital importante en este país, no solamente apoyando el negocio nacional, sino también a la hora de ayudar a proteger el país sobre los ataques cibernéticos. Aquí le está dando un toquecito de atención bastante grande eh, y también bastante preocupante para el país. Y no es, eh, según Xbox dice, no es lo, eh, no es menor lo que plantea Brad Smith, en, eh, como hemos visto antes en la BBC, diciendo que Microsoft ayuda a proteger el país sobre ataques cibernéticos, teniendo en cuenta de que ahora mismo no pertenecen a la Unión Europea, que están más solo que la una. Eso también es para planteárselo también, pero bueno. Y todo lo que hemos visto eh, también sobre el tema, que también hay que comentarlo, ...va a pedir al primer ministro de Reino Unido... ...anular la decisión de la CMA... ...lo cual es factible eh, por vía legal... ...es factible totalmente... ...como ya ha pasado en otros países... ...como Alemania en situaciones semejantes... ...en situaciones parecidas... ...pues ha, se ha podido ¿no? Oye también os recuerdo que hay un nuevo canal... ¿eh? ...en el que yo también estoy suscrito... ...Starfield en español... digo... ...ah por cierto... ...Starfield... Es exclusivo de, de Xbox. Bueno, esto por, por si algún niño de nos está viendo, pues salvar a Tony. Esto es indignante es de la CMA, dando sus explicaciones, torpes explicaciones, porque si tú estás diciendo de que eh, su mayor conflicto es eh, las, los juegos en la nube, lo primero que se te viene a la cabeza es, pero si ahora mismo GeForce Now tendría un catálogo más grande con más juegos, Gracias a los juegos de Activision Blizzard, si sí, esto ya estuviera ya finiquitado. Pero bueno, o sea, es que. así está la cosa, ¿no? Y no sé qué, ya, qué más decir, bueno, la gente, evidentemente, como Alejandro, ¿eh? que tiene nombre de, de, de, de bicho en los huevos. Está lleno de Alejandros ¿eh? en los juegos. <ríe> Son como ladillas. Ante lo sucedido el día de ayer, con el bloqueo de la compra de ABK, que, está, que, que se está corriendo, se tiene que estar eh, por, par, eh, por parte de Microsoft, solo puedo decir una cosa grande, Jim Ryan. Es la primera vez que se acuerdan de Jim Ryan. Nunca los quieren mentar, pero bueno. Cuando, cuando todos se burlaron, tú seguiste trabajando y cumpliste con creces, bloqueaste la compra y has aumentado el marcado, la marca, has aumentado, has mejorado, no, no hablas ni bien, no escribes, no escribes con comprensión lectora y has aumentado el mercado, el mercado, te refieres al mercado, no al el, el marcado de PlayStation 5, hasta las nubes. Bueno, esto realmente no se ha visto no ha habido un aumento de oh pues vamos todos a comprar una playstation 5 no, no ha habido tampoco un movimiento excesivamente si sí ha habido un montón de gente como Alejandro como la díaz que han ido pues eh, diciendo eh, si, eh, jim ryan es lo mejor no sé qué no sé cuánto eh, el playstationero que no se cree ni lo que ni lo que dice dice porque odian a jim ryan es simple él no busca ser popular ni querido Solo trabaja en silencio y da resultados. Tócate. Tócate la peineta. Marieta. Aparece solo para dar explicaciones. Nunca las da. pero decir, si nunca da explicaciones. Mira, es que bueno, vamos a seguir a ver qué, qué dice más. Cuando las papas queman, sí. Ah, y porque no ha dicho nada todavía de.. De lo de, de las OHIU del PC. A ver cuándo A ver cuándo. Eh, porque las papas se están quemando en los ordenadores. Es que vamos. En los ordenadores se pueden hacer papas al ovno. Gracias a Jim Ryan y sus de las Ojuv. Bueno, en fin, ¿qué opináis ustedes? Yo me despido por ahora y os dejo con esta reflexión. Esa gente, como hemos dicho, solamente busca una cosa. Ahora son los demás, son los... Eh... Esta gente solamente busca una cosa, destruir a Microsoft. Ahora le toca a Microsoft destruir a Sony. Y no hay nada más que decir... Al respecto sony nunca se ha merecido estar en el podio de las videoconsolas nunca ha prestado un servicio tan genial como las otras consolas y desde luego lo que peor ha sabido llevar ha sido ese éxito inmerecido que se ha ganado a golpe de comprar a la prensa y de comprar todo menos una mísera eh, desarrolladora de videojuegos para tener algo propio en fin en esas andamos y, y nada más y que nos vemos en el próximo Toxic Game Channel con ustedes Toxic Gamer